El canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple. Y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy veremos el tema de ácidos aplicados a química orgánica. Veremos la importancia de estos ácidos, su nomenclatura y cómo nombrarlos en una cadena de carbonos. No siendo más, comencemos. Vamos a concentrarnos en la nomenclatura de los ácidos, Entonces pues miremos tenemos R, C, enlace O y OH, esta forma este esquelético siempre se va a llamar ácido y esta va a ser la cadena de carbonos a la cual está unida R, C, O, OH otra forma simplificada de nombrar el ácido, entonces por ejemplo tenemos este ácido, CH3 C doble enlace O OH Ácido, siempre el nombre de ácido, inicia en ácido y esa es una cadena de dos carbonos, entonces etano y su terminación siempre va a ser ico, entonces ácido etanoico, es un ácido importante, el ácido etanoico es bien importante, se le conoce también como el ácido acético. Existen algunos ácidos de interés que debemos tener en cuenta, tenemos... Ácido fórmico, este ácido se utiliza mucho en la industria de los cueros, también para tinturar, de alguna forma cueros, y en algunos casos se utiliza como pesticida, o sea que es un ácido interesante. Tenemos el ácido acético, que se conoce mucho como el famoso vinagre, se utiliza mucho en los alimentos, en las comidas, y también forma parte de la medicina. Tenemos el siguiente ácido, ácido butírico. El ácido butírico es un ácido que se utiliza mucho en todo el manejo de grasas y se encuentra mucho en las mantequillas, que ahí vemos cantidad de grasas en las cuales se encuentran se muy bien. Tenemos también el ácido salicílico. Este ácido se utiliza mucho para el tratamiento de enfermedades de la piel o cuando es descamación de piel él da origen a otro ácido que se llama el ácido acetilsalicílico, lo que forma lo que es la aspirina, un gran elemento de Bayer, entonces es bien importante. Y tenemos también el ácido benzoico, el ácido benzoico se utiliza para como conservante y también se ha utilizado mucho en la medicina, utiliza también para desinfectar cuando hay por ejemplo problemas de infección en la piel. Es un ácido bien utilizado. Ahora vamos a ver algunos ejercicios aplicando el nombre y la nomenclatura correspondiente a cadenas de carbonos con ácidos. Miremos. Vamos a nombrar el siguiente compuesto orgánico. Miremoslo. Toda esta cadena de carbonos y sus sustituyentes de alquiler. Entonces, como primero miremos la cadena que es más larga. Es bien importante que debe primar el ácido. Entonces miremos acá, este se encuentra el ácido. Miremos por acá. Esta no me sirve, es muy corta. Mientras que aquí es mucho más alargada, entonces esta va a ser mi cadena de interés. Toda esta cadena. Y pues vamos a numerarla. Importante numerar donde empieza el ácido. Entonces acá estaría el ácido. Pues pongamos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Es una cadena de 10 carbonos ácido. Vamos a mirar sus sustituyentes. Si no lo no recordamos, miremos por favor para que lo tengamos muy presente. Bien, vamos a mirar qué sustituyentes hay acá. Como podemos ver, aparecen estos sustituyentes. CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH3, CH3. Este es otro y acá también tengo CH3. Vamos a irnos mencionándolos en orden. Empecemos por la cadena más simple, que es la de CH3. Acá tengo 1, 2, 3. Entonces, posiciones, pero primero la palabra ácido, no se puede olvidar, ácido. Entonces, está en la posición 4, 5, 8, no olvidemos, como son 3, Tri -metil Guioncito. Seguiría. Está aquí el 2 en 3. Y no hay más. Está el grupo etil. Entonces, 2,3 dietil. Guión. Por último, miremos el 6. Recordemos que, ¿cuál es el 6? Miremoslo. Bien, como pueden ver, es el isopropil. Entonces, 6. propil Y por último, pues tenemos la cadena de 10 carbonos. Como son 10, palabra deca. La voy a poner a este lado: deca. De, como es una cadena lineal, sería un de, decano. Y terminación: ico. Entonces, decano, ico. Es importante aquí: la palabra ácido y la terminación ico. Y sus correspondientes sustituyentes. De esta manera se nombra este ácido. Este sería el ácido 458, 458, lo dejamos acá, trimetil 2,3-dietil 6-isopropil decanoico, decanoico. Ese sería nuestro ácido. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ahora tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos esta cadena. Y no olvidemos que aquí estaría la forma ácido. Entonces, vamos a escoger la cadena más larga. Entonces, empecemos siempre por donde empieza la palabra ácido. Como podemos ver, esta sería la cadena más larga. Esta sería nuestra cadena de interés. Entonces... Vamos a numerarla. Empecemos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, dio la casualidad de que tuvieran 10 carbones. Vamos a mirar entonces. Sustituyentes. Tenemos acá grupo etil. Metil, metil, metil, y este, pues miremoslo bien para acordarnos cuál es, cuál sería. Exacto, ese sería el secbutil. Entonces tenemos que ese va a ser nuestro secbutil. Entonces vamos a empezar a llamarlos. Empezamos siempre la palabra ácido y numeramos, vamos en orden. Metil tres, donde otro metil, por acá hay otro, en el 8, y se repite. 3,88-trimetil. Seguimos con el etil, que se encuentra en el grupo 2 y el 6, entonces 2,6-dimetil. Y por último nos falta el grupo 5, que acabamos de ver que es el secbutil y como es una cadena de 10 carbonos, se llamaría decano. Como es lineal, decanoico. De esta manera se nombra este ácido. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Tenemos ahora este tercer ejemplo. Tenemos aquí algo particular. Tenemos por aquí ácido y por acá también. Y además tenemos un doble enlace en esta parte de la cadena. Entonces vamos a mirar. En este caso cómo se nombraría. Buscaría donde haya más sustituyentes. Entonces me diría por este lado y terminaría la, la cadena ácido por ambos lados, o sea que sería esta. Bien, entonces vamos a mirar. Tenemos lo siguiente. Vamos a nombrar esta cadena. Vamos a numerarlo entonces, por donde hay más sustituyentes, que sería por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una cadena de 8 carbonos. Y empecemos mirando los sustituyentes. Entonces, no olvidemos, siempre se empieza por la palabra ácido. Y numeramos, entonces por aquí se encuentra el metil, acá está el etil, entonces 5, Coma 5. Di. Metir. Vemos que es la cadena más simple. Continuando. Tenemos en el 2. Se repite 2,2. dietil. Y por último tenemos en el grupo 7. En el cálculo 7 tenemos 7. Esta es una cadena lineal. Que es de 3 carbonos, sería propil. Y por último, miremos lo siguiente: en el triple, en el carbono 3, tiene un doble enlace. Entonces, voy a llamar al 3 porque se encuentra un doble enlace. Y vamos a mirar: como es una cadena de 8 carbonos, se dice 3-octen. ¿Por qué obtengo? Porque esta terminación en se debe a que tengo un doble enlace en la posición 3. Ahora, como tengo dos ácidos, entonces diría 2, entonces sería hectaoctenoico. Este 2 significa que tengo dos ácidos en la posición 1 y en la posición 8. Entonces, 3 octeno-dioico. Este sería el ácido de mi interés. Entonces, ácido, 5,5-dimetil, 2,2-dietil, 7-propil, 3, posición del doble enlace, octen, porque es un alqueno, siempre los alquenos se pronuncian con N, y dioico porque tengo dos ácidos. De esta manera se concluye este ejemplo. Con esto terminamos la parte de ácidos aplicados a química orgánica.